Si aún no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se otorga una insignia a quienes envíen en primer lugar su texto argumentativo. En esta ocasión lo obtuvo Raúl Enrique. ¡Felicitaciones por su esfuerzo! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 2 se otorgó a Teresa, María Guadalupe y Marcela. ¡Muchas felicidades! 15 estudiantes participaron en la corrección del texto. Jonathan y Felipe